Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno El día de hoy, si no muero yo de calor y me derrito aquí Vamos a hacer el wrap up del de mes de agosto El cual, déjenme les digo, fue un mes excelente para mí en cuestión de lecturas, en otros aspectos fue horrible, pero en lecturas fue muy bueno, así que vamos a comenzar de una vez con los libros que leí, leí siete libros en total, seis fueron en formato electrónico y uno fue en formato físico, comienzo a sospechar que yo leo más rápido en formato electrónico, pero es ahorita yo una teoría que tengo, me gustaría comprobarlo más adelante. Así que vamos a comenzar con el primer libro del mes que fue HP Lovecraft contra el mundo, contra la vida de Michael Aquí va a estar apareciendo el nombre completo del autor Yo nomás no sé cómo pronunciar el apellido Así que me voy a referir como Michael Pero bueno, este libro creo que es una obra muy buena Para iniciar a conocer la vida de Lovecraft No tanto su obra, aunque también tiene un apartado específico en donde habla el autor sobre cómo podría uno escribir un relato de horror cósmico, así que sí toca un poquito eso. Es imposible hablar de Lovecraft y no hablar de su obra o la repercusión que tuvo en sus historias, así que sí este es de ese pequeño apartado, pero en general el libro trata sobre el autor, sobre el hombre, sobre el mito. Al principio, por lo que hice en la introducción, Michael quería hacer un ensayo nada más de Lovecraft porque le fascinó su obra cuando lo conoció y quiso empezar a investigar un poco más sobre él sobre quién había escrito todos estos relatos sobre Cthulhu y el horror cósmico y es sencillo es básico, se ve muy por encimita la vida del autor de, de Lovecraft y se centra más al final del libro en los aspectos más polémicos o curiosos sobre él, como por ejemplo, pues el racismo que se manejaba el hombre sobre por qué no escribía sobre dinero o sexo en sus historias entonces son, de, son detallitos muy curiosos que Michael toca de dentro de su libro y que lo fundamenta con extractos de cartas de Lovecraft y también de los relatos que él estuvo escribiendo. Entonces a mí me encantó, ya lo he dicho, Lovecraft es mi autor favorito y poco a poco voy conociendo más sobre él, lo cual me hace entrar un pequeño conflicto porque entre más descubro de él o más conozco de él, a veces menos bien me cae. Así que bueno, ese fue el primer libro, le di 4 de 5 estrellas en Goodreads Lo disfruté muchísimo, muy muy recomendado Después seguí con uno que me llamaba mucho la atención por Cos Burton de, de aquí de Booktube Ella nos había comentado que había tenido que parar la lectura de este libro Porque le estaba pareciendo como muy intenso por las descripciones que tenían Estoy hablando de La Misa del Diablo de Miguel Prince este libro está basado en una historia real en un caso de un asesinato que ocurrió en Argentina en 2006, entonces el autor hace una crónica sobre el relato y sobre algunas entrevistas que le estuvo haciendo a los involucrados para tratar de entender un poco mejor qué es lo que había pasado con Ramoncito, que es el adolescente al que asesinan en, en este caso y es un asesinato bastante brutal Ramoncito fue encontrado decapitado junto al las vías del tren en un poblado en Argentina Entonces así empieza Y poco a poco vamos descubriendo Qué fue lo que le pasó a Ramoncito Quién lo asesinó y los motivos Y creo que los motivos de por qué lo asesinaron Es lo más Escabroso de todo el libro Porque pues hay cosas sobre Drogas, tráfico de personas Abuso infantil, sectas Es todo un rollo bastante interesante Y el autor Lo desarrolla en algunas partes bien Y en algunas otras no tanto Y en lo de no tanto Quiero hacer enfoque en eso porque Esa parte fue la que no me gustó Para nada, es en donde el autor Trata de narrarte eh, contextualizarte mejor dicho en donde sucedió este caso Pero lo hace de una forma bastante rara que aparece de la nada y se siente como fuera de lugar Y te corta todo el suspenso que había estado generando a lo largo de sus entrevistas Porque estos dos apartados en uno habla básicamente de la historia Del lugar en donde se desarrolló el caso Y en el otro te habla sobre algunas leyendas de personajes o criaturas raras ...que se llegan a aparecer, por decirlo de alguna forma, en ese lugar. Así que suena como algo muy interesante, pero como está en medio del libro... Y te corta todo lo que ya venía narrando con las entrevistas, con, el, con la descripción de todo lo que le estaba pasando a Ramoncito. Sí lo sentí como de, lo quiero arrancar, gracias. Y quiero seguir leyendo lo que está pasando con la historia. Así que eso fue lo que no me gustó. Tal vez si se hubiera integrado de una mejor forma a lo largo de todo el libro, se hubiera sentido menos tedioso. Pero sí, por ese aspecto específico fue que tuve que bajar a la calificación a tres estrellas. Lo disfruté muchísimo, por lo menos la parte de la crónica de el asesinato, y esa cosa En medio, para mí, mira, no existe Y La Misa del Diablo, muy bueno Entiendo por qué Cost tuvo que cortar La lectura, porque ese es un libro Bastante gráfico y bastante crudo En las descripciones, de todo lo Gore, todo lo Asqueroso, todo lo la inmundicia de la humanidad y de las personas que hizo eso, así que entiendo que para algunas personas puede ser muy fuerte de leer No es dramático, no dramatiza las cosas, pero en las descripciones sí es bastante enfático y crudo. Así que es un buen libro, la verdad, lo recomiendo bastante. Pero en mi cabeza, esa parte del medio no existe querida. Después leí un relato de vampiros. Específicamente. El vampiro de John Polidori. Este lo leí porque ya estoy preparando los viernes vampíricos para el camino a Halloween. Y bueno, este es uno de los, de los relatos que quiero incluir dentro de esa serie para, para el mes de octubre. Me gustó muchísimo, le di cinco estrellas. Este relato del vampiro está considerado como el primero en el que la figura del vampiro se presenta como una persona de la alta sociedad. Como, como una persona que ayuda a los demás cuando le conviene, todos tenemos la imagen del conde Drácula que es un conde que vive en un castillo y que aunque es temido por la gente pues el tipo tiene dinero y puede hacer lo que quiera, pues esa idea de un vampiro así nació en este relato John Polidori, así que eso me pareció bastante interesante, el relato no entra tanto en descripciones de cómo era el vampiro, sino de la posición que tenía en la sociedad y el impacto que tuvo en el protagonista, porque en realidad el protagonista no es el vampiro Lord Ruthven, creo que se llama el vampiro es otro personaje que lo conoce y vemos todo a través de la vista de nuestro eh, protagonista, pero no quiero entrar mucho en mucho detalle porque como les digo, se viene un video completo analizando y sobre. Sobre el vampiro de John Polidori en octubre Después continué con un libro que hace tiempo ya me había recomendado Marianne Del canal Vikinga Lectora Que se llama Kitchen de Banana Yoshimoto yo ya había leído un libro de ella de, de relatos, se llama Lagartija Y me había gustado muchísimo Había comentado en mis redes que muchos relatos de ese libro me habían gustado Y Vikinga me dijo que me recomendaba seguir con Kitchen Eso fue hace años Y apenas este mes pude leerlo Y amigos, ese libro es otro pedo Porque tiene una mezcla básicamente 50-50 De quererte hacerte llorar pero al mismo tiempo darte un abrazo mientras te hace llorar y te dice todo va a estar bien. Es de verdad algo mágico leer esta historia. Le di cuatro estrellas en Goodreads por una cuestión específica y es que el libro como tal contiene dos historias y la segunda, a pesar de que me gustó, no me fascinó como la historia de Kitchen. Por ponerle un porcentaje, en porcentaje, Kitchen es como el 80% del libro y el otro 20% es la otra historia. O por lo menos así lo sentí. A lo mejor 50 es 50 y 50, pero yo le sentí 80 era Kitchen y 20 la otra historia. ¿Y qué les digo? Es una melancolía, es una nostalgia intensa con este libro. Se trata sobre una chica que acaba de perder a una persona muy importante que le en su vida. Y todo lo que viene después de que sucede esa pérdida es prácticamente una historia de duelo. En donde nuestro protagonista tiene que aprender a seguir adelante. Conoce a otros personajes en este proceso que le ayudan muchísimo. Pero al final de cuentas es una aventura que comienza a vivir ella sola. Y que tiene que aprender a vivir ella sola de cierta, de cierta forma. Es de verdad algo muy muy interesante. He tenido la desgracia de haber perdido a una persona muy querida y muy cercana a mí Así que si sí, hubo momentos de esta historia Que me llegaban intensamente Y como les digo, me querían hacer llorar Pero después sacaba algo Que me hacía sentir un abracito cálido Que mi corazón estaba calientito Entonces es un libro Hermosísimo, bueno por lo menos La historia de Kitchen es hermosísima 100% recomendada Hay algunas escenas que se desarrollan En la noche y a mí me vuelve Loco y me encanta Leer Descripciones de ciudades en la noche De lo que ocurre en la noche en una ciudad Aunque nada más te diga que El viento movía los árboles que brillaban Con la luz de la luna Y la temperatura bajó porque la ciudad ya estaba dormida Aunque solo sea eso a mí me fascina leerlo porque me parece algo poético. Y en general me encanta ver las ciudades de noche. Es algo que me fascina. Y este libro tiene algunos momentos así, bastante cortos. Pero me gusta que haya muchas escenas que transcurren en la noche. Porque creo que va con el mood de la situación en la que está la protagonista. Está sola y creo que en las noches es cuando más nos pega la soledad. Entonces... Kitchen de Banana Yoshimoto es hermosísimo, es una historia de duelo, de melancolía, de tristeza, de sentirte querido. Me encantó, me encantó, así que 100% recomendado, otra vez se los digo. Después me fui por un libro que me decepcionó un poquito, pero que igual me entretuvo, se llama Leyendas y Sucedidos de Nayarit de Manuel Alvarado Alvarado, por lo menos las historias son de Manuel, pero creo que lo edita otra persona, aunque no anoté aquí la persona que lo editaba, Manuel al parecer fue un maestro muy querido aquí, no sé si en todo Nayarit o por lo menos en el municipio de Jalisco, que está aquí en mi estado, y bueno, él se encargó de recopilar leyendas de aquí de, de Nayarit que su o se relacionan específicamente Con el municipio de Jalisco Que es en donde él estuvo viviendo Y trabajando, y como les digo Me decepcionó porque yo creí que iba a haber Un poquito más de cosas terroríficas Pero no, eran más Leyendas relacionadas con Hechos históricos sobre ese Periodo en específico en el que Pues España llegó ...a invadir este territorio mexicano... ...entonces la mayoría de las leyendas tenían que ver con esa época... ...y la última, que fue de hecho una de las que más me gustó... ...parecía algo así como... ...no sé, como un fanfic... ...de una de las leyendas que ya había mencionado anteriormente... ...en donde una mujer originaria de aquí del estado... ...se había enamorado de uno de los españoles que había llegado... ...lo mencionó brevemente en una de las leyendas y ya al final en el último cuento que creo que es autoría de él como tal eh, nos describe un poco más de la relación de esas dos personas durante el tiempo que estuvieron juntos pero sea tipo de que se fueron a caminar y, y entre los árboles y él la miró y ella lo miraba y sentía en una atracción mutua cosas que no podríamos saber de una leyenda así que por eso creo que todo eso se lo inventó él basándose obviamente en lo que se llegó a decir pero fue un buen fanfic fue una de mis historias favoritas. Le puse tres estrellas en Guthrie's porque últimamente, bueno, desde el año pasado, he estado como con el interés de conocer un poquito más sobre mi estado, porque en realidad no sé nada de Nayarit. Y el año pasado me compré ya dos libros sobre la historia de Nayarit. Y este, pues, fue un, un bonito libro. Fue, fue curioso, la verdad. Hubo algunas partes que no me gustaron, específicamente aquellas en donde... Más que leyendas eran como descripciones exactas De hecho hay una parte que es una... Literalmente copió y pegó una carta que se mandó por allá en 1700 creo en aquellos años Y por eso le puse tres estrellas, porque sí lo disfruté a pesar de eso Y después me fui con un libro del primero que leo de este tipo Que se llama ¿Cómo escribir sobre una lectura? de Mónica Font Este libro nos habla, como dice el título, cómo podemos nosotros escribir sobre lo que leemos Está con un enfoque no académico, es... Prácticamente es un libro para lectores que quieren empezar a compartir sus lecturas de forma escrita. Aunque creo que fácilmente se puede adaptar a cualquier tipo de medio, no nada más a una reseña escrita. Tal vez pueda ayudar también a generar videos para Booktube y saber mejor cómo expresar la opinión que nos generó un libro. Lo leí específicamente por ese motivo, porque quiero empezar a hablar mejor, me gustó muchísimo como les digo, como es básicamente dirigido a lectores, el lenguaje técnico es bastante básico y lo que te llegue a explicar te lo explica muy bien, para que no te quede ninguna duda, así que si ustedes están interesados en saber cómo empezar a escribir mejor sobre los libros que leen, ya sea para su diario o para su blog o para su canal, les recomiendo este libro porque está bastante, bastante bueno, Le di 5 de 5 estrellas porque me gustó y me entretuvo de principio a fin Y el último libro que estuve leyendo Que de hecho acabo de terminar hace algunas horas Y yo todavía estoy con el conflicto De no sé cómo sentirme Se llama Narraciones ocultistas y cuentos macabros De Elena Petrovna Blavatsky Esta señora rusa que Es muy importante al parecer En algunas eh, ramas del estudio De la vida Llamada específicamente Teosofía, creo que se llama Ella básicamente creó todo este Este movimiento Ya les había platicado un poco sobre este libro En el blog, básicamente en todo el blog Estuve leyendo ese libro y ni siquiera lo terminé Apenas ahora lo terminé hace algunas horas Y bueno, le puse Tres estrellas en Goodreads porque no me quería ver tan mamón poniéndole dos estrellas Porque la verdad es que este libro No lo disfruté <risa> Así que esa parte No lo disfruté Quiere hacer que yo le ponga dos estrellas Pero no porque no lo haya disfrutado Significa que las historias No hayan sido meh De interesantes Este libro tiene 11... ...apartados, 11 cuentos, por así decirlo... ...cuentos y narraciones, así fue como lo sintió mi mente... ...porque las narraciones sí se sienten como estos escritos de divulgación... ...sobre la ideología que manejaba la autora... ...la autora fue una señora muy importante dentro del mundo del ocultismo... ...y de esta situación de la teosofía que les comentaba... ...que trataba de hacer un... ...no una mezcla, sino de hacer amigos a la ciencia, a la religión y a la filosofía que sabemos hoy en día y desde hace muchos años Como que esas áreas han estado Peleadas en diferentes momentos y por Diferentes motivos y lo que Blavatsky Decía es que las tres pueden Vivir felizmente y Pues ella dedicó toda su vida Prácticamente a inculcar Esta forma de pensar y de Vivir la vida así que sí son escritos que tienen información Bastante interesante pero creo que yo Los hubiera disfrutado muchísimo más Si ya tuviera yo todo ese bagaje De prácticamente la teoría que manejaba madame Blavatsky les comentaba que yo sentí y el mismo título le dice narraciones y cuentos las narraciones si sí eran como esta parte de divulgar lo que ella creía y los cuentos eran historias ficticias Mezclando las ideas que ella manejaba Y a mí las narraciones me encantaron Hay uno que habla sobre la hipocresía básicamente de la iglesia Pero no hay nada nuevo en ese tema Pero bueno, era sobre cómo la iglesia siempre maldijo la magia Cuando hay registros de que sacerdotes y papas Practicaban algunos actos que podríamos considerar como eh, magia, por así decirlo Otro que es como un... Ensayo hermosísimo sobre vampiros. Yo amo a los vampiros, así que ese me encantó. Y el último, que es con el que cierra el libro, habla sobre unos aspectos de la muerte y crear vida. Bastante interesante esos tres, pero sí se siente que son escritos para divulgar. La ideología que ella manejaba Mientras tanto que los cuentos Yo los sentí súper repetitivos Los primeros tres cuentos por así decirlo Se me hicieron interesantes Pero después noté que prácticamente Todos hablaban de lo mismo De tres temas en específico Personas que pueden aparecer en otro lugar Personas que lo conocen todo Del pasado y del futuro y dramas tristes básicamente en eso se pueden resumir las tres temáticas que hablan la mayoría de los cuentos entonces lo sentí bastante repetitivo aparte de que el autor escribe de una forma los cuentos los escribe de una forma muy plana no sé cómo explicar mejor esto, voy a volver a leer el libro de Mónica Font para ver si me ayuda a tratar de carburar como le quiero explicar, pero sentía que todos los cuentos estaban narrados por la misma persona porque no había ninguna distinción en cuestión de personalidad de los protagonistas que nos estaban relatando las historias, entonces sí los sentí muy planos, los sentí repetitivos el único cuento que yo rescato, que fue el que más me gustó, se llama El alma de un violín, ese sí me gustó muchísimo, pero de ahí fuera, para mí fueron como de me costó trabajo leer este libro, fue en el que más tiempo duré, duré 10 días leyendo este libro así que ahí se puede mostrar sé eso, sí les puedo asegurar que es un libro denso, por todas las cuestiones ideológicas que nos quiere transmitir la Madame Blavatsky, pero pues aún así no lo disfruté yo siento que si leyera aspectos teóricos de la teosofía Sí me van a gustar mucho Porque como les digo Estas narraciones Que se sentían como divulgación Yo Fascinado Me gustaron muchísimo Y me parecieron muy interesantes Adentrar un poco en la mente Y lo que trabajaba Madame Blavatsky Pero sus cuentos la verdad es que no me gustaron para nada, exceptuando el de El alma de Don Aquí en YouTube pueden encontrar un video exclusivamente con los cuentos que están dentro del libro de narraciones ocultistas y cuentos macabros. Se los voy a dejar en la descripción por si a ustedes les interesan los, los cuentos nada más. Que pues no les estoy haciendo buena promoción porque estoy diciendo que es lo que no me gustó del pinche libro. Pero aún así les voy a dejar el video. Y si les interesa todo este rollo de ocultismo y teosofía, pues... Tal vez deberían buscar más sobre Madame Blavatsky, su vida Y en sí como tal La teoría que ella manejaba Y pues los cuentos para Pues para otro día No necesariamente este <risa> Y bueno, esos fueron los siete libros Que estuve leyendo ah, A este último libro le puse Tres estrellas de cinco en Gutrius Porque ya, como les decía No me quería ver tan mamón poniéndole dos Porque sé que sus cuentos Aunque no me gustaran tienen un trasfondo bastante interesante. Entonces por eso lo dejo en tres estrellas. Y bueno, con esto... Vamos concluyendo este video. Estoy volteando mucho para acá porque aquí tengo la computadora con mis notas. Espero que hayan disfrutado este video. Déjenme en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de estos libros o relatos. Si alguna recomendación que me quieran dejar para pues, continuar la plática ahí en los comentarios. Este mes de septiembre no sé cómo me va a ir en lecturas. Ya tengo dos planeadas ahorita en mente. Una, que no me acuerdo cómo se llama, pero nas nacida en 1980 y algo. Se llama, por aquí les voy a dejar la portada y el nombre de la autora porque Lucinda en su último video hasta este momento en el que estoy grabando el wrap-up habló sobre ese libro y me gustó muchísimo cómo nos transmitió su gusto por este libro así que sé que se lo quiero leer y obviamente también la lectura conjunta con la ley de las tinieblas que es Cementerio de Animales o Cementerio de Mascotas. O Cementerio Maldito Yo ya no sé cómo chingados decirle a ese libro Pero bueno, es la lectura conjunta de la Liga de las Tinieblas Lo vamos a estar leyendo del de primero al 19 de septiembre Como es un libro relativamente corto Pues no queremos llevarnos todo el mes Así que hasta el 19 de septiembre lo vamos a estar leyendo Y pues si se nos unieron a la lectura de IT Ya saben qué esperar con la Liga Actividades, diversión, acompañarnos Todo súper chido Así que invitados están todos a leer este libro Yo no lo he leído, es mi primera vez Creo que ya todos en la liga lo leyeron menos yo, así que yo estoy encantado De por fin adentrarme a esta historia Lo quería leer el año pasado cuando salió la película Pero pues no No lo hice <ríe> Así que le traigo unas ganas Pero miren Intensas Así que hasta aquí lo vamos a dejar por ahora Lectores, como ya les dije Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse si no están suscritos Activar la campanita de la notificación Dejar un comentario Y seguir las redes del canal Que las que más utilizo son eh, Twitter, Instagram y Goodreads También para que vayan viendo ahí el chisme De las lecturas que estoy haciendo Así que hasta aquí nos despedimos Saben muy bien que yo espero Que ustedes tengan una Muy buena semana Y que lean un muy, muy buen libro